¿Cómo Oigan. se sienten de cómo los tratan a ustedes en México? ¡Qué felicidad! Mejor, Bien. mejor que en mi país. ¿Cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce. Seguimos en Tequila. Y ahorita Ali nos dijo, allá ven unos helados buenos Vamos a probarlo y mientras tanto pues seguimos conociendo un poco más De este lugar tan hermoso de Jalisco Aquí estoy con mis extranjeros queridos Gise ¿Qué pasa? y Ali Gise Hello. nació en Venezuela, Ali nació en, en Egipto. Egipto Yo nací en Panamá y juntos somos no, no, los extranjeros Y él nació en tequila, dice Vamos a comer helado de la Michoacana Aquí en tequila. A mí me gusta. Está bueno. Y como tú dices que a la mañana está haciendo frío, ahorita está haciendo calor. Mucha calor. A ver, vamos a comer helado. Ok, me o gusta. Ojalá que no quejes. Inshallah que no quejes, Inshallah sí. que no quejes Estoy aprendiendo árabe, cada vez me aprendo una que otra palabrita Chicamente Aquí estamos amiga. con el morenito ¿Tú sabes qué significa ser morenito en Panamá? No Ser como yo, así ah, negrito verdad, verdad. Ah, Como Ay, tú no, quieras siento, yo, yo no puedo decirle esa palabra, ¿Por ¿no? ¿Por qué? No, no mira, no sé, algo bien que que cool de mi país es que nadie se ofende no. Al asiático le decimos chino Al negro, al negro, al negro le puedes negro. decir chombo, negro, lo que tú quieras ah, no. Al indio le dices indio y nadie se va a ofender jamás pero bueno, le damos la bienvenida al morenito al blog del día de hoy. Te Gracias. voy a hacer una pregunta, una única. Piensa bien cómo vas a responder. Okay. De aquí de Jalisco o de Guadalajara, ¿qué es esa cosa que más te ha sorprendido? Eh, lo que más me ha sorprendido, eh, la gratitud de la gente, la amabilidad sobre todo. Y la comida, sobre todo las tortas, es lo que más me ha que es flipado? Sí, me has flipado, ¡Eso! Me dijo Ahí tres cosas, me dijo tres cosas, pero esta, <risas> vamos a preguntarle a Lee y allí dice ¿Qué tal les parecidos parecido Jalisco? Mis amores, eso que ven allá al fondo son los voladores de Papantla Danza tradicional que se utiliza mucho acá en esta región Y en verdad es impresionante Inician allá arriba y luego terminan bajando hasta que ya están del lado de acá La verdad es súper impresionante Hola Yo siempre los he seguido ¿En Siempre serio? he visto sus videos, son muy cool ¿Te gustan? Sí Gracias Adiós Adiós Adiós Adiós Soy tu fan, salúdame A ver Soy tu fan ¿Qué es lo más bonito de tequila? A las personas Eso, así como tú, ¿verdad? Eso, manda un saludo Hola Vengan a tequila, diles Vengan a tequila Eso ¿Cómo era tu nombre? Santiago Santiago Acá Santiago los va a recibir en tequila, ¿verdad Santiago? Sí Eso, bye bye ¡Chao! ¡Hasta Bye. luego! Bye. Señoras y señores, a continuación. Mentira, ustedes saben que desde que llegamos a México hemos estado buscando esto, el lotes, y en el centro no lo encontramos. En el centro de Guadalajara tuvimos que venir hasta Tequila para buscar esta deliciosa pieza culinaria mexicana. Y procedo <risa> a probarla. es como está horneado o tostado sí es como asado mm. Mm. demasiado rico no hemos encontrado a nuestros amigos acá están ya pidiendo paletas cuáles no sé pero la michoacana dice Ali que la michoacana de aquí es deliciosa aquí la michoacana vende helado dice en Panamá vende helado la michoacana no vende solo paleta solo paleta Vamos a probar esta delicia. Nunca la había probado un helado de kiwi, así que hoy llegó el día. Aquí tenemos el famoso helado de kiwi. Vamos a probarlo a ver qué tal. Está como cremosito. Deli, deli, delicioso. Se la rifaron con este helado de kiwi, de verdad. Se siente la fruta en serio y está dulcecito Pensé que iba a estar cremoso No está tan cremoso Pero sí está así bien refrescante Como con hielito Así que está buenísimo para este clima mm. oh, la vida lo logras. Sí. Desde que salimos de tequila dice, una seguidora nos quiere conocer y nos paramos aquí específicamente a conocerte a ti, no, no tú a nosotras, así que vamos a tomarnos esta foto. <risa> <Yeah>. <risa> Gente, ahorita estamos aquí en medio de la carretera, miren esto. Este lugar se llama El Arenal y paramos aquí con nuestros amigos Por ahí está Lee, por allá está Moreno, por acá está Gise Porque unas fanáticas de nuestros canales querían parar a tomarse algunas fotos con nosotros Entonces qué cosa tan hermosa, ese detalle que tienen los mexicanos de verdad Les mando un beso enorme y en serio gracias porque cada lugarcito que vamos, visitamos, conocemos Siempre hay gente tan cálida que se acerca, que saluda, que quiere invitarte a muchos lugares y bueno, esta no es una excepción Muchísimas gracias México Qué locura amigos, estamos aquí en el Arenal Nunca había venido aquí Pero bueno, una seguidora que nos encontramos Que ya la vieron, nos invitó a una carrera de caballo Y ahora estamos aquí Entonces vamos a pasar a su casa a tomar unos refrescos Porque nos acaba de invitar Aquí estamos, aquí están los niños Señores extranjeros ¿Cómo Oye. se sienten de cómo los tratan a ustedes en México? ¡Qué felicidad! Mejor, sí, mejor sí. que en mi país. Tengo mucho sed. Invitaron a nosotros a nosotras a su casa. Oye. Y miren. Sí, coca. A... Gracias. Sí, gracias. <risa> A ver, Ali, cuéntame, ¿qué es lo que más te ha gustado, sorprendido, que te ha encantado en estos tres años que tienes viviendo aquí en Guadalajara? Son... Eh, perdón, en Jalisco. En Jali Guadalajara también, porque Guadalajara es la capital. Primero, clima, bonita, trabajo, antes de la pandemia, es un estado grande, es una ciudad grande donde puedes encontrar de todo, de comida, de lugares para salir y así. Y también eh, las chicas son muy guapas. Así que saludos a todas las zapatillas que están mirando esta video. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Lo bueno es bueno. ¿Y, ¿Y qué onda con la comida? ¿Hay algún platillo que sea tu favorito, que te encante mucho? Ah, fíjate que ayer yo acabo de probar las tortas ahogadas por primera vez en mi vida. porque pensé que ¿En es... serio? ¿Después de tres años viviendo aquí? Porque pensé que es solo cerdo, pero no. Eh, probé ayer de camarón. Lo puedo bueno notar a la lista que es una de las comidas wow. favoritas y los tacos de barbacoa también me gusta mucho wow Están muy cool y alguien que venga por primera vez a Jalisco qué es lo primero que tú le recomendarías hacer a Jalisco uh, comer mucha comida visitar el centro de la ciudad ir a Tlaquepaque, a y a nosotras no nos ha llevado a Tlaquepaque, mañana, tranquila, imagínense eh, Tranquila, mañana te voy a llevar a Tlaquepaque por primera vez Está muy cool eh, Vamos a estar chido mañana allá Y pues sí, eso es lo que a mí me gusta Entonces vine aquí en 2018 y me gustó y me quedé aquí Te quedaste Sí Pero ahora nos vamos a un próximo destino que se llama Oaxaca, gente Así que prepárense porque Oaxaca va a estar en bomba al lugar donde se va a desarrollar la carrera de caballo aquí estamos, pero bueno, eh, ay, viene un carro, y yo estoy grabando, y no me estoy fijando Seguimos acá, disfrutando de la carrera de caballo, que por cierto no ha iniciado pero no le preguntaba a Gise, Gise, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti de Guadalajara? Cuéntame, solo Guadalajara, ¿ok? De Guadalajara te puedo decir que lo que me gusta es que vas a poder encontrar de todo Es una ciudad bastante cosmopolita Como también puedes encontrar pueblos mágicos como Tequila Y también puedes encontrar... Jalisco. Sí, puedes encontrar de todo aquí O sea, no, no, no, le, no le hace falta nada la verdad Guadalajara es como una segunda capital de México Y creo que llegamos a, a buen tiempo, a buen lugar Y nada, maravillosa Bueno gente, ustedes ya lo escucharon, esto es lo que nos encanta a nosotros este lugar, México siempre nos sorprende Y bueno, aquí abajo en la cajilla de descripción le dejo el canal de Gise, el canal de Ali, el canal del Moreno Para que vayan, se suscriban y bueno, nos comenten Y recuerden que estamos recorriendo los 32 estados de México Yo soy Catherine Boyce, te vas a dar mi cuenta de Instagram para que me sigan en este momento Y bueno, ahí están pasando los caballitos hermosos ¡Qué belleza! bueno